Buenas, me llamo Jorge Tenorio, alumno de la asignatura Complejidad y Computabilidad del Grado de Ingeniería e Informática de la UNED. Voy a explicar la solución del ejercicio 3.4.2. El problema es el siguiente. Sean A, B números enteros y CM números naturales, entonces si AC es congruente con BC en módulo M, entonces A es congruente con B en módulo M partido de C. ¿Es verdadero o es falso? Para situarnos un poco, vamos a definir un par de cosillas teóricas. En primer lugar, la operación módulo es aquella cuyo resultado es el resto de una división de enteros. Si teníamos, por ejemplo, 5 dividido entre 2, esto es de primaria, cociente era 2 y el resto era 1. Por ello decimos que 5 módulo 2 es 1. ¿Vale? La aritmética modular que es de lo que estamos hablando en todo este problema, es un tipo de aritmética que trabaja con módulos y define una serie de operaciones eh, entre ellos. Eh, una de las más importantes, o la más importante, es el, la, las clases de congruencia. Decimos que dos enteros, x e y, están en la misma clase de congruencia para un módulo n si respectivos restos de dividir x entre n e y entre n eh, son iguales. Es decir, si tuviésemos x dividido entre n nos daría un número como cociente y un resto de la división. E y dividido entre n nos daría otro número como cociente y resto de la división. Este resto y este resto son iguales. Es decir, funciona como un operador de equivalencia en este tipo de de aritmética. Partiendo de esto, podríamos plantear lo siguiente. Siendo el dividendo de x, sería igual al divisor, que es n, por el cociente, hemos visto que es un número entero cualquiera, más el resto. Y al igual que con el otro lado de la, de la congruencia, tenemos que y sería igual a n por el cociente, que hemos dicho que es k', que es un entero cualquiera, más R. Los dos restos son iguales puesto que están en la misma clase de equivalencia. Entonces planteamos un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que si nos llevamos la NK para un lado y sustituimos las R, nos quedaría que X menos NK es igual a i menos NK'. Y al igual, por aquí nos llevamos la i para un lado y nk para el otro, nos quedaría que x menos i es igual a nk menos nk'. Sacamos factor común en nk menos nk y nos quedaría x menos i es igual a nk menos... -nk -nk' k Y como hemos dicho que el que sean congruentes quiere decir que existe un entero k y un k', podríamos renombrar k menos k' como, otra vez como k, que es un número entero. Y nos daría que x menos y es igual a nk, siendo k un entero. Esto quiere decir que x menos y debe ser proporcional o múltiplo de n de lo que es módulo. Ahora, si lo aplicamos al enunciado del problema, AC es congruente con BC en módulo m, pues podríamos decir que AC menos BC es igual a km, siendo k un entero, es decir eh, AC menos BC es múltiplo de M o M divide a AC menos BC. Podríamos sacar factor común a este lado, quedando C por A menos B es igual a KM. Y aquí podemos tener la tentación de pasar C para el otro lado, lo que nos quedaría A menos B es igual a KM partido C. Y nos jodan. La A es la X, la B es la Y, MC es la N. Podemos decir A es congruente con B módulo M partido C y con eso haría verdadero el enunciado del problema. Pero nos hemos olvidado de algo. Y es que trabajamos con enteros. Si la división es división entera, no es división real. La división entera nos da un cociente y un resto. No podemos usarla como una división real en una ecuación. Por lo cual, el paso que hemos dado antes no es correcto. Sería correcto en el caso, por ejemplo, que, que el resto fuese cero. Es decir, que m partido de c fuese una división exacta. Esto se expresa en aritmética modular como que c divide a m. Podemos verlo con un ejemplo en el enunciado del problema. Si tenemos 8 por 4 es congruente con 3 por 4, módulo 10, 8 por 4 es 32, entre 10, 3, resto 2. 3 por 4, 12. Entre 10, 1. Resto, 2. Podemos ver que se cumple el criterio de congruencia. En el otro lado, tendríamos que 8 es congruente con 3. Módulo. Teníamos que M es 10. C es 4. 10 entre 4 a 2 puesto que es una división entera, y tendríamos que 8 entre 2 es 4, resto 0, 3 entre 2 a 1, resto 1. 8 no es congruente con 3 en módulo 2, por lo que enunciado el enunciado del problema decimos que es falso. Podríamos pensar en algunos casos en los que se hace verdadero, como por ejemplo que la división de m entre c fuese exacta, el resto fuese cero, es decir, que c dividiese m. O otra posibilidad, como todos los números son congruentes para, para módulo 1, podríamos decir que si m entre c fuese igual a 1, también se cumpliría. Pero no la finalidad de aquí buscar eh, en qué, para qué valores se, se haría verdadero, sino demostrar que es falso y lo hemos hecho con el contraejemplo anterior. Por último, veamos un resumen de, de la presentación. Primero hemos definido algunos conceptos teóricos, como la operación módulo, aritmética modular o las clases de congruencia. Después hemos demostrado la relación que se da entre clases de congruencia, viendo que si x era congruente con i en módulo n, veíamos que eh, n dividía a x menos y. Hemos intentado aplicarlo al enunciado, encontrándonos con un problema, con un posible error común con la división entera, que hacía que esta demostración fuese incorrecta. Por ello, eh, hemos planteado un, un contraejemplo que... Nos hacía concluir que el enunciado era falso. Con esto concluyo la presentación. Eh, muchas gracias. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo.